Se ha armado un debate. Ustedes recuerdan que yo hablé de un caso ayer. Eh, que yo dije, y eso lo han dicho. Oh, ah, hay quien le puso que esto es un solar con luz. Yo dije ayer, ustedes ven que yo vivo diciendo que esto es una porquería de país. Que esto no es país, de verdad. Por el señor, apellido Peña, no recuerdo el otro apellido. Que duró 12 años preso. 12 años preso porque le fue a cobrar, él era albañil, a un ingeniero que él trabajaba una obra. Y el ingeniero le dijo a dos policías, eh, llévenlo preso. Y entonces se ha armado un debate si el Estado tiene, que yo desde ayer lo dije, claro que el Estado tiene que resarcir. Sí. Y todos los abogados que han sido entrevistados y que se le ha pedido opiniones, incluyendo abogados constitucionalistas, todos, sin excepción, han coincidido que ese señor, porque no hay forma ya de resarcirle el daño que se le ha a, a, a, eh, eh, cometido contra él, después de usted durar sin usted cometer ningún delito, por las cosas que se dan en esta porquería de país, que cualquier camaján, porque di que es amigo de policía, le da pesito a policía, Coge y le dice: Mira, tráncame a fulanito. Y esos policías prestarse a eso. Y, y, y, y, y un desorden tan grande que de un cuartel envían a ese hombre a la victoria sin cédula, porque ni siquiera cédula tenía. Y en la victoria aceptarlo como uno más. O sea, es una cosa. Es una cosa que no, no, no podemos decir que esto es un país civilizado. El que ve una cosa así, el extranjero que ve una cosa así. Va a decir, pero Dios mío, ¿y qué es el la República Dominicana? Que sucede una cosa así. O sea, si hombre pudo haber durado, sabrá Dios cuántos años más preso sin ninguna razón, y sabrá Dios cuántos individuos ciudadanos están en esa misma condición en las diferentes cárceles de este país. Pues una cosa, una cosa, miren, miren, miren lo que escribió un destacado periodista sobre ese caso, que yo lo hablé ayer, que yo lo traté ayer, este tema. Miren lo que habla el periodista Rudy González, que fue en una ocasión el director de, del periódico Última Hora. Miren lo que escribe, porque es una cosa, cuando yo vi eso yo dije, no pero señor, esto, esto, esto, esto es el colmo de, de la cosa inaudita que pasan en esto que se llama país, porque es una cosa que, que, que es increíble, es insólito, miren esto, como Rudy González, este insólito e inaceptable, miren, miren ahí, ese señor escribe este artículo, insólito e inaceptable, yo le voy a leer para que ustedes vean que eso es algo, que cuando yo vi eso dije, pero Dios mío, en qué país que vivimos, es la, es la desgarradora historia de este albañil, campesino, sin familia, sin nadie, que abogara por él. Situación que le costó 12 azarosos años, encerrado en la victoria, porque le dio la gana a un poderoso económico que compró la complicidad de policías corruptos, de un sistema penitenciario y judicial igualmente corrupto y abusador. Es la repetición de la odiosa e ilegal política del tránquenlo. Una política que explica por qué casi el 70% de los presos que se agolpan en nuestras cárceles son preventivos. Con años esperando la conclusión de un proceso judicial caprichoso. Cuando no presionado por poderosos políticos y económicos contra infelices, desgraciados de la vida que cuando no rivales y contrarios políticos y económicos, generalmente asediados por la presión mediática, es la imposición del poder y del dinero, es la imposición de quienes no le importa el respeto a los demás, hay de todo como para escoger, o sea es una cosa, una cosa vergonzosa, es una cosa inaudita, eso es algo que claro que el Estado tiene que resarcir a ese señor, y los que cometieron este abuso, los que cometieron este abuso tienen que pagar por eso, señores. Ese ingeniero y esos policías y ese director de prisiones y todo lo que se prestaron a esa vagabundería y a ese crimen y a ese abuso. Esa gente no puede quedarse de que limpio. O porque, pero oiga, esto es en pleno siglo XXI en República Dominicana que sucede una cosa así. Eso es algo que, que, que cuando hay que no tener sensibilidad para uno no sentir eh, eh, la impotencia, para uno no sentir la indignación de qué país nos gastamos nosotros los dominicanos. Que una persona, pero sabrá Dios cuánto más. Estarán en esas condiciones. Yo dije que aquí hay muchísimos presos que han cumplido condena y siguen presos porque un trámite burocrático y dos o tres pesitos para los O sea, es pues una cosa absurda. En pleno siglo XXI, señores. Y de que un país que habla de modernidad, y de un país que habla de cambio, yo no estoy diciendo que Luis Abinader sea culpable de eso porque no fue en el gobierno de él. En el gobierno de que lo están sacando. Pero, pero señores, pero señores, ¿cómo es posible una cosa así? Pero yo creo que en Haití, en África, no sucede una cosa así. Qué mucho decir. Qué sistema penitenciario. Tanta porquería que se ha hablado aquí de los avances de, de, de, y, y, y de la modernización del sistema penitenciario. Y miren este, este hecho que acaba de ocurrir. 12 años presos sin hacer nada, y sin ir a un juez, y sin estar registrado. Es una cosa insólita, como dice ese artículo. Pero, eso, eso, eso no, pero sabrá Dios cuántas cosas anormales están ocurriendo en este paisaje, y nada, aquí está todo el mundo como si nada...